¿Sabes cuál es tu problema? Que no te gusta lastimar a nadie, pero dejas que los demás te hieran a ti. Y no te culpo. Con esto demuestras el gran corazón que tienes, y lo afortunadas que son las personas que están en tu vida, pero debes entender que no todos merecen ser parte de ella. Hola amigos. Bienvenidos a B-Lifers. Les saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerlos nuevamente por acá. Te quiero pedir que te quedes hasta el final de este video. Ya que te tengo una sorpresilla por ahí. Hoy serás el protagonista de este video. Si tú. Tú que haces todo para no lastimar a los demás. Tú que, incluso, dejas a un lado tu felicidad porque piensas que la de otros es más importante. Y no te voy a juzgar, porque cuando se tiene un corazón enorme, uno tan grande como el tuyo, es difícil actuar mal. ¿O actuar bien? <ríe> Qué dilema, ¿no? Estas palabras son para ti que aunque los demás te hagan daño tú continúas ahí y quiero ayudarte a abrir los ojos si me lo permites claro la verdad lo que menos quiero parecer es que no sé chismoso no sé qué palabra usar aquí en fin sabes cuál es tu problema que crees que todos tienen el mismo corazón de oro que tú que a pesar de que te dedicas a hacer feliz a los demás ellos no muestran ni una señal de preocupación por ti es lindo que no te guste lastimar a los demás pero te has preguntado si alguien siente ese pensar hacia ti no verdad a ver cuántas veces te has desvelado por ayudar a alguien cuántas veces lo has dado todo sin recibir nada a cambio ¿Cuántas veces te han fallado? Esta última te hace pensar, ¿no? Es importante que seas sincero. Sincera. Que no te engañes. No hay nada peor que aquel que no quiere ver lo que ya se enfrente. Hay personas muy cerca de ti que te están haciendo daño y lo sabes. Y lo notas y lo sientes, pero no haces nada, ¿por qué?, ¿a qué le tienes miedo?, ¿a quedarte solo?, ¿sola?, ¿no entiendes que cuando nuestra compañía nos hace sentir que no existimos, lo mejor es irnos?, esta decisión es difícil. Es muy duro darnos cuenta, que esa persona que está tan metida en nuestro corazón, es quien más nos hace daño vaya que es difícil vaya que duele pero nada que un poco de amor propio no pueda solucionar tu problema es que crees que el mundo es de rosas y la verdad no es así estamos rodeados de personas buenas y malas y estas últimas son las que más abundan y me duele decir esto pero la verdad amigos me he topado con personas que si las colocas al lado de un pipote de basura estoy seguro que preferirían al pipote. y esto sonará duro, y lo es pero hey no puedes dejar que hagan contigo lo que quieran y mucho menos cuando tú has hecho tanto por ellos no puedes no te mereces algo así ni tú ni nadie el que tenga un corazón tan hermoso ni tú ni nadie que tenga unos sentimientos tan hermosos qué piensas en lo que dirá la sociedad con la decisión que tomes <ríe> no les prestes atención si sabes que has actuado bien y hoy quieres dedicarte un poco a ti hazlo tienes el derecho Si sabes que has actuado bien y hoy ya no quieres sufrir, cambia de camino, de persona, de amor. Hazlo. Tienes el derecho. En la vida, cuando actuamos bien, esta nos da la oportunidad de elegir con quién queremos estar y con quién no. Aprovechala. La verdad, la vida no siempre es tan complaciente. Recuerda que nos puede jugar una mala broma en cualquier momento. Solo debemos estar preparados. Aunque, si has hecho bien, entonces no tienes de qué preocuparte. Todos nos equivocamos. Todos en algún momento hemos metido la pata hasta el fondo. Todos hemos cometido algún error, aunque sea mínimo. Pero lo hemos hecho. Tal vez tu error es confiar demasiado. No digo que dudes de todo aquel que llegue a tu vida, solo que no le demuestres en primera instancia tu interior a los demás. Primero asegúrate de conocerlos al menos un poco, y cuando notes que estos merecen ser parte de tu vida, entonces sí, ábrete a esa posibilidad y jamás, jamás permitas que te hieran. No estoy aquí para cambiar tus ideales, no estoy aquí para obligarte a decidir, Estoy aquí para brindarte una mano amiga, estamos aquí para ayudarte. Las personas como tú, son las que valen. Son las que valen la pena. Tienes un corazón increíble, uno del que muchos carecen. No podemos decirte que actúes igual que los demás, porque eso sería fatal. No estaría nada bien a decir verdad. Aunque me molesta un poco que dejes que te hagan tanto daño, siempre actúas bien. Aunque el mundo te demuestre que lo estás haciendo, o bien, que lo que haces no es suficiente. Aunque el mundo te demuestre que de igual manera seguirán haciéndote daño, tú siempre actúa de acuerdo a lo que dicte tu corazón. Continúa haciendo la diferencia. Si te soy sincero, me gustaría rodearme de personas así. Piensa en las veces que te han fallado. Pero claro, no te agobies con ellas, solo utilizalas para actuar correctamente, especialmente con las personas que se lo merecen. A los demás puedes, eh, si quieres, incluirlos en tu vida, pero el pase VIP no se lo des a cualquiera. Eres una persona única, eres una persona quien provoca amar, eres alguien por quien provoca arriesgarse, nunca olvides eso, ya que, que con el simple hecho de ver a los demás con el corazón en la mano, te conviertes en alguien especial, sin duda eres alguien importante. Quise dedicarte estas palabras a ti, que, cuyo corazón suele tomar las riendas de su vida y no permite ver quién es bueno y quién no. A ti que eres capaz de hacer feliz a cualquiera que se cruce en tu camino, a personas como tú son las que debemos cuidar. Y te doy las gracias por hacer, por hacernos, por hacerle, en fin, como quieras llamarle, por hacer creer en la sociedad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 hasta la próxima querido querida amiga muchas gracias y ya sabes que dios te bendiga y no te olvides ojo no te olvides que siempre estaremos para ti en las buenas y en las malas